Hoy, como ya saben, se acercan las fiestas de Navidad. Así que se me ocurrió hacer un video de cómo hacer una casita navideña para hacer tu propia dulcera. Como ya se acerca para decorar nuestra casita. Así que vamos a empezar. Los materiales son... Utilizamos foamy de tres colores. Blanco, verde y, por supuestamente, de color que son los colores de la Navidad. También utilizaremos un cuadrito de unicel, tijeras por supuesto, una regla y una escuadra y también cartón. Así que vamos a empezar a hacer nuestra casita. Por supuesto un lápiz para marcar todas las medidas, barrita de silicona. Esta regla y marcaremos 25 centímetros por cada lado. Aquí, para hacer el espacio del techo, puse un 40-25 centímetros y un triángulo más o menos así, ¿Okay? Luego tiramos. Y bueno, acá tengo, uso una base pues de cualquier tamaño, depende del tamaño de su casita, obviamente, yo le hice 25 centímetros cuadrados y acá obviamente un triángulo para el techo. Así que sigamos para... Borrar. bueno acá después pues, el siguiente paso es forrar la base de blanco para simular la nieve en nuestra casita navideña que acá sería lo que yo sostendría bueno el siguiente paso que vamos a hacer el que ya les había mostrado agarren cualquier cartón a lo mejor a 25 centímetros dejen el espacio para el techo y como dije al principio agarramos el comi blanco que sería y tenemos agarro nuestra pistola de silicón como para pegar a armar bueno, ya después de forrar esto yo elegí este joven rojo brillante es opcional aquí para forrar esta parte y acá también para forrar el otro y elegí estos homies blancos brillantes para forrar estos dos cuadritos que están forrados igual de blanco y obviamente si se pregunta, pero Edith ¿por poner esto blanco y esto vas a ponerlo rojo. Bueno, lo que pasa es que el interior blanco tiene que estar forrado de algún color, o si no se vería el cartón, pues ya no se vería tan bonito, y esto es por dentro. Pero mi casita la mayoría de veces la van a ver por fuera, así que quiero que salte las paredes que están afuera, y acá también. Igual con este blanco. Este blanco no tiene está blanco, pero este tiene brillito así que prefiero de que este blanquito, rojo con resalte fuera que ponerlo adentro y que, se, y que no resalte tanto. Así que vamos a ponerlo. Bueno, ahora vamos a proceder a pegar, a pegar nuestro foamy rojo brillante. Como las otras veces, empezamos y le ponemos. de pommy blanco con brillitos y ya formamos nuestras do otras dos partecitas de color rojo con brillitos ahora sí podemos empezar a armar nuestra casita y decorar así que pues vamos bueno, ya estamos pegando Sí, yeah, yeah. porque también nuestra casita debe tener una chimenea y pues decoraciones para que sea más bonita. Así que, pues sin más, empecemos a pegar para que nuestra casita esté más bonita aún. Bueno, pues ya para el último para pegar, vamos a pegar las la Hacer, vamos a hacer esto con nuestro techo aquí vamos a colgarlo bueno bueno vamos a obviamente vamos a dejar una parte libre para así agarrar nuestros dulces y también le vamos a poner nuestras decoraciones Por fin terminamos nuestra casita y obviamente como está del libre para que metamos la mano y agarramos cualquiera una botana o una dulcería. Acá también le pusimos algocito, el muñeco. Y acá a los lados también hay algo para que se mueven y las ondas que están aquí. Y acá es como si el niño estuviera golpeando el techo. Y por supuesto, acá aquí está un pin también estos adornitos ¿no? Mira, así que bueno les daremos un acá por saben acá les pusieron sus ventanitas la manita y acá están las tus acá estamos a muy el canal y tenemos acá algo para enseñar, los que todos hecho con que es el aire bueno buitos y guitas, hasta aquí llegó el no Ahorita, pues, obviamente, pues ya es diciembre, así que ya tenemos un Y, pues, espero que le den muchos, muchos likes, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que todos estemos unidos. Ah, y, cierto, si tienen TikTok, Instagram, Facebook, que ahí les voy a estar subiendo algunas fotos de nuestra casita y también fotos navideñas, porque esto es el ánimo así que entonces de las quiero mucho, cuídense y felices fiestas sembrinas, cuídense mucho